Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, y actives la campanita para recibir las notificaciones. El proceso básicamente consiste en dibujar varios puntos alrededor de un círculo imaginario, y conectarlos entre sí Y repetir lo mismo con cada uno. Bueno, la primera cosa que voy a hacer es hacer el HTML. los dos estilos que voy a crear son uno para el body le voy a poner un degradado de morado negro el texto el texto en general y luego el panel que va a ser un el que va a estar al lado derecho el lado derecho un fondo semitransparente Ahora voy a crear el canvas, el elemento canvas Esto lo voy a poner así, pero más adelante lo vamos a cambiar de tamaño cada vez que estemos redimensionando la ventana Entonces Voy a iniciar el script Voy a referenciar el canvas Luego el contexto. Luego voy a definir el estado que van a ser los elementos que se van a estar cambiando con el tiempo. Que va a ser DOTS. La lista de puntos que se van a. en el que se va. De, lo, de los cuales se van a estar dibujando las líneas. El radio general. de todo el círculo gigante. Esto es cuántos puntos se van a generar. Vamos a ponerle 20 por default. Luego, cuál es el radio que va a tener cada punto. Y el ancho de línea. Por default vas a tener este valor, pero le vamos a. Lo vamos a modificar desde el panel más adelante. Entonces, lo que sigue es una función para crear una circunferencia, al cual le vamos a dar el radio total, el centro de X, el centro de Y y el, el, el número de segmentos. Estos van a ser los puntos que vamos a calcular. Después, ¿cuánto va a ser el segmento en radianes? O sea, cada segmento cuánto mide en radianes. Después vamos a recorrerlos. Y vamos a meterlos dentro de, de vértices. como objetos que contenga un x y un y. El caso de x va a ser el radio multiplicado por el coseno. Y el coseno de índice por segmento más el centro de x. El caso de y va a ser radio por, por seno del de índice. Por, por el tamaño del segmento más centro de y ahí está aquí est eh, esta función va a generar los puntos y va a devolver los vértices así ahora voy a crear la función de draw cada vez que llame función de draw voy a borrar todo el, voy a borrar todo todo el todo el canvas desde la posición 0.0 hasta el tamaño del canvas.wid y canvas.8 así ahora voy a recorrer el state.dots cada vez que se, se ejecute que se ejecute el draw y le voy a decir que agarre el, el dot y el index así el subdot va a ser el, el el destino de... como cada iteración necesito dos puntos el sub es el, el, el punto secundario el final de la línea digamos esto es para validar nada más que que si es el radio mayor a cero iniciar un pad para para dibujar este vamos a dibujar los puntos todavía no dibujamos las líneas aquí es el, el centro de x centro de y del punto y luego este y punto de radios en, a partir del radian 0 hasta hasta el radian final que sería todo el como 360 grados y cero al final. Luego le digo context.fill. Luego si voy a, ahora si voy a dibujar la línea. Para dibujar la línea voy a cambiarle stroke style a white. Luego context.line line width. Esto es para el de ancho de la línea. Si se fijan lo estoy tomando desde el estado como lo había como lo inicialicé al principio aquí. Aquí. Line width. Okay. Luego vamos a hacer lo mismo para las líneas. Begin path. Y voy a recorrer todas las líneas a partir de esta. O sea, si yo estoy en el índice 0, voy a recorrer todas las líneas a partir del índice 1. Si estoy en el índice 1, todas las líneas a partir del índice 2 digo los puntos subindex es igual a 0 subindex sea menor a state punto, dos, punto los subindex más más ahora para evitar esto me volví a equivocar acá en el for otra vez para evitar que eh, se conecte una línea consigo misma lo cual no tiene sentido pues simplemente vamos a decirle que, que subindex sea mayor a index así luego subdot vamos a utilizar la variable que definimos antes anteriormente y le digo sub subindex y muevo, el contexto, eh, muevo la posición del contexto a la posición de x y posición de y del punto y luego dibujo la línea hacia el subindex o sea subdot x subdot punto y sí una vez que termino la iteración lo único que falta es hacerle un stroke así mero ok, si yo mando llamar la función draw a, par a partir de ahora ya la debe dibujar lo voy a hacer para que vean cómo se muestra voy a ir al navegador bueno, esto debe ser porque me está faltando algún paso en el que determino cuáles son los cuáles. en qué momento llamo al, al al create circumference Entonces lo que hago aquí es. Digo dots es igual a create circumference Que sea state.radius Luego canvas.width entre dos. O sea la mitad. Canvas.eg entre dos y state.counter así ok creo que ya es un el problema mm, si sí. solo metí el, el canvas en el en el body cuando en realidad todo lo demás también debe estar ahí o sea todo el script voy a moverlo a la izquierda de hecho que okay. aquí hice dos en lugar de dots dots counter ahí está ya lo mostró entonces um, el siguiente paso es hacer que se muestre un panel del lado, dere del lado derecho entonces vamos a crear el panel ese lo vamos a crear después del script aquí bueno vamos a hacer el script un poco a la izquierda creo que está un poco desviado aquí así es crear el panel aquí luego el, el para cambiar el radio que va, va a ser de 30 hasta 800 vamos a hacer Ok, antes de eso vamos a crear otra función que se llame update que va a actualizar el estado. La que vamos a llamar de cada uno de los inputs que vamos a poner. La voy a poner aquí. utilizar este el object así para poner al estado, ponerle todos los valores que, me, que esté pasando desde up y el que siempre vamos a asignar es el create circumference este siempre lo vamos a recalcular igual canvas.width entre 2, canvas.eight entre 2, state.dotsCounter, así y al final vamos a dibujar cuando cambiamos el estado entonces este update lo voy a llamar desde desde cada uno de los elementos aquí voy, en de los input el primero va a ser eh, on input cuando cambie el, el input va a ser update, va a actualizar el radio lo va a parsear con el valor así con el valor que venga del, del mismo del mismo elemento lo voy a dar así para que no esté no ocupe tanto tanto ancho de línea ok ese es el primero luego sigue el de puntos puntos que no abría el otro tipo. de puntos va a ser un input igual del mismo tipo no pero va a empezar desde 0 a partir de 0 y un máximo de 30 igual cuando cambie va a actualizar pero en este caso va a ser el 2 radius que va a cambiar y lo va a parsear a float no a entero así de esta manera ok siguiente eh, el radio de los puntos desde 0 hasta 30 okay, este de acá arriba era 3 nada no, más es que me, me equivoqué y era el dot counter este sí, bueno, es que es igual no, no, pero para que no se confundan los nombres. Dos counter. Y este es radio de puntos. Está bien así. Este sí va a actualizar el 2 radios. Un float también. Bueno, este era int. Este va a ser int. Este sí va a ser float. y el el último pues es el ancho de la de la línea ancho de línea igual tipo de range mínimo 1 máximo 10 así y el valor pues es un input es igual a date line width parseInt dis.value ya está si yo me voy aquí y yo muevo esto ya, debe, me estar, ya me debe estar actualizando este no está funcionando por alguna razón el radio de puntos no está funcionando vamos a ver por qué el radio de puntos dot radius es porque tiene la E mayúscula y este debe ser mayúscula así ahí está bueno aquí parece que está un poco mucho el, el aquí se corta en la parte de abajo eso es porque me hace un, falta un último paso que es el redimensionar el canvas cada vez que cambia el tamaño del, de la pantalla para eso necesito para eso necesito agregar un evento window.onResize y darle el tamaño cada vez que se cambie el tamaño el tamaño del inner width menos 300 que es el tamaño de la barra de la derecha y luego el 8 window.inner8 y actualizar cada vez que se cambie el tamaño um, y este otro lo voy a quitar y lo único que voy a hacer es llamar a este cada vez que, que pues que, bueno, más bien lo voy a hacer así que uso el mismo evento así mero ahí está, se ajusta se ajusta el campo de, de acuerdo a la ventana <coughs> se mueve el número de puntos eh, el radio de los puntos y el ancho de línea lo voy a poner muy grande esto y lo voy a reducir un poco el line weight Y ahí está, espero que te haya gustado y, y te suscribas al canal y le des like al video.